Los docentes online somos docentes digitales, expertos en la materia que impartimos y nuestra misión es guiar y orientar al alumno en su recorrido a través de cada asignatura, en el entorno del aula virtual, mediante un contacto directo, tanto de forma asíncrona como síncrona.